uno? Batido uno? Van... Un team contigo. Creo. Sí, cae uno contigo. Cuido. Dos. No, te golpeó uno. Ah. Yo le dije, disparé que te estaba disparando al que estaba golpeando, pero llegó tu team y me golpeó por la espalda. Yo prefiero caer en Superstore, mini y cuadro. or Bueno. ¿Por qué te vale? ¿Por qué tienes que se ha en modo pánico? No sé por qué. ¿Ah? Que ese hombre se ha en modo pánico y no sé por qué. Sí, no sé, bro. Me podía haber matado fácilmente. Amparo ah, por ahí, vos te vas a jugar los dos, eh. Sí, no sé, no se vas ¿Y en altura ahí. ¡No, no, no! Joder, soy idiota, le he visto tarde. Hay otro por abajo, ¿eh? Por aquí, por aquí está otro. ¿no? Te va, te va, te va, te va. Te vale, va vale, vale, vale, vale, vale. Vale, saca el sniper, sacar sniper. Se la comió, se la comió. la Está aquí. Una estumpa que se la coma con patatas. Si, sí, si, sí, no, la golpea hasta con ella en la cabeza. Se No le voy a asomar. Mira hay que caliente. ¿Dónde vas solo por ahí? ¿Está aquí conmigo? Puta madre. ¿no? Está pegando la ventana en el Nadie mata a mi compañero conin. Me parece que yo. Hasta la próxima, compañero. Gracias por jugar. Bueno, vamos a estimar todos esta partida Es importante Eso es importante para la salud bro. Y no la salud la, la, Hago un stream Y me sale la mejor partida del mundo No sé, yo subí Como un temerario ¿El ¿Sí? acaban ¿Sí? de cuando tú? bueno Saqueado uno. Eh, aquí. Vamos, soy, Voy, voy, voy. Tenemos uno debajo y otro un poquito más largo. Sí, estos son dos, estos no son uno. Saqueado. ¡Lol! ¿Cómo le di con el Swiss en la cabeza y no lo hago? Está subiendo por ahí No, por escalera ninguno. Había uno debajo, recuerda. Vale, lo veo ahí. Batió uno. Vamos con el Lelya por el otro, ¿eh? Vale. Llévatele tú si quieres, salto para caída Voy yo con la el Lelya. Para que se piense que yo estoy pusheando vale me apunta Franco le da le sube por el... le sube por la escalera uno ¿eh? y el otro abajo no los escucho ha tío uno Ve, vele por abajo, vele por abajo. La curado. Patió uno. Y đi. veo. Me estuvieron a mí tú. Patió uno. El target is down. Well done. aquí, abajo. Amenazados. Aquí lo digo sabré y no le señalo, ¿eh? Amenazados. <risa> Ah, La han cogido el bonde que estaba arriba. ¿Donde hemos el ah, sí sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí Menos atrás. ¡Eh, hágate bien! Atrás, atrás, atrás, atrás. ¿Tú puedes decir que no hay no, silencio mortal? Ah, okay. oh, fuck off. Ah, oh, fuck off. Ay, es que no veo a nadie, ni disparado todavía. Estamos no, <risa> aquí. Braqueado. Tiene que asomando. Yo no voy a asomar. Voy a esperar a que salte. Y. ahora. No, te ha a uno, tío. Ah, nada, no, tiene algo de y Te voy a arriba parte de la pierna. Oh, el otro está por gas Station. Ahí. Pero no, azul. Aquí. La verdad es que sí, bastante. Estaba como el pan con mayonesa. Ya, dale. Aquí falta. Toma toda esta. Había gente por derecho, pero está el loading. Le veo, le veo, le veo. Veo uno a la derecha. En la caja, a ah, a vale. la corriendo. Ah, vale, lo veo, lo veo. Ah, tío uno. Cura, Marquesa. Qué bueno. Vamos derecha, ¿no? <risa> <risa> Quedan dos teams. No, no, no. Pero no la granja metido. Seguramente. Yo otro campeando arriba del todo. Vamos no, de <tose> a <tose> <tose> Eh, arriba Ya arriba el todo, ya arriba el todo, ten cuidado Estamos en una zona muy mala Aquí uno de los de arriba aquí dos de los de arriba No tiene uno Si, sí, esta vez, está vez el todo Que es muy falta la verdad.